Hola, Relko. Hola, Jiji Llámame Ayuwoki Ok Bien, de acuerdo a tu solicitud, ¿quieres hacer un ritual? Sí Bien, entonces antes tienes que cortarte en tu mano derecha, HH Pero soy diestro, XD No importa, hazlo Bueno, entonces espera Ya Espero sea verdad ¿No quieres evidencia? No es necesario, si no lo hiciste pagarás consecuencias Bueno, cuéntame ¿Por qué quieres hacer esto? Verás Tengo un problema con una mujer Ella dice que nadie la quiere, porque es ahí fea Yo le he dicho que no varias veces Pero sigue y sigue Dice que su hijo es feo Demasiado hmm, Ya veo Bueno, el ritual es el siguiente Te mandaré una foto de lo que necesitas hmm, Ya bueno, ve a comprar. ¿No? ¿Por qué? Porque no quiero. Pero debes. Dime, ¿por qué debería hacerlo? Porque ya no puedes decir que no. Esas cosas ya las tengo, las de tu ritual. Bien, ahora dime, ¿cuál es el nombre de esa persona? Esa persona que odia a su hijo y es... Es... ¡Tu madre! Es un juego, pagarás. ¿Cómo? Sé tu dirección. Y tu mamá se llama Celagozo. Se no, XD, no he entendido. Bueno, dime, aquí. ¿cuál es mi dirección? Es México. En el grupo donde te contacté, no decía que podías saber mi dirección. Si sí decía. No, mira. No. Ahí dice que sí puedo, accediste a las normas, perdón, me equivoqué, era al revés, ahí no dice que yo pueda acceder a tu ubicación, pero… ¿no te suena un poco conocido? Ahora pasaremos con los saludos. Saludos a todas estas personas que comentaron. Ahora pasaremos con los saludos especiales. Saludos Addison, genial, quiero un saludo por Ya lo tienes, crack. Adriancito el traviesito. Yo saluda Marrel, soy de Discord. El que te pidió ahí saluda. Saludos. Star Fandom. Hacia ah, sí, eso vine Olap 2.V. ¿Todos piden saludos o qué? Viva la empanada. Pues que viva la empanada, bro. Pixel, pixel. Salúdame. 2.V. Pues saludado. NFC Servi X3D28 Hola, salúdame, estoy muy fresco Como siempre bro, refresco La Cabrita Fachera Salúdame, saludado Omar Montiel Salúdame, XD Pues saludado bro Sel Selim Salúdame, que la fuerza lo acompañe Ep. Pues muchas gracias, igual que lo acompaña usted bro Fernanda Manzanilla Ruiz Primera, BV pues no sé si seas la primaria y Jack RM, yo salúdame, soy Jonathan Galindo, tengo tu IP si no me saludas. A poco tienes mi IP? Jajajaja. Ja, ja, ja. Bueno, esos fueron los saludos de este video. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y darle like. Chao.